Muy buenas tardes, amigas. Si recién están visitando mi canal, está Stephanie Block, Les invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. El tema que hoy tenemos es el matrimonio Luis Ana Lopilato y Michael Bublé. Esta pareja se conformó en abril 2, un sábado del 2011. Hemos presenciado en sus en vivos mucha violencia apretones, codazos si ustedes miran los videos que pronto voy a estar haciendo un video con recopilación son muy violentos a mi entender, él es brusco y ella como que tiene naturalizada la violencia él la jala no se aprecia bien en las fotos aquí pero si tú miras los videos puedes ver en este aquí particularmente él se enojó porque ella llegó dos minutos tarde por estar horneando pastelillos para los niños. Él la amenazó de muerte en ese video. En este tercer video, él se molesta porque ella también lo interrumpe, al igual que en el primero, apretándole muy fuerte el brazo. Si miran detenidamente los gestos de ella y de él, lo que se puede ver... Es que él la jalonea, él es una persona violenta a mi entender, es narcisista, no le gusta que ella lo interrumpa, quiere ser el centro de atracción, el centro de los comentarios. Y ella tiene una mirada de terror, porque no creo que porque la violencia a ella le moleste, sino que pienso que le sorprendió que él actuara así en vivo y frente a las cámaras. Yo lo que puedo ver aquí es una mujer eh, asustada, eh, más que nada como sorprendida. Ella tiene una cara de terror. Eh, la verdad a mí me ha dejado mucho que desear ver la interacción de esta pareja. Eh, aquí más adelante van a ver cuando... Ella lo sale a defender porque todos los, los, los, obviamente, seguidores de ella estaban notando y dejándole saber que estaban muy desconformes con, con la actitud de él, que era un violento. Y le dicen, tócate la nariz, tócate el pelo si estás en peligro, to, eh, mueve la cabeza. Y en estas tres ocasiones aquí podemos observar que ella lo hace. Si ella lo está haciendo... Ellos están promocionando, no sé si estás enterado. Eh, en mayo va a estar la, el lanzamiento de un programa televisivo en el que ella participaba y va a empezar. Si es una promoción y es un método de promoción, me parece de muy mal gusto. Ahora, ella se ve muy enojada. Ella salió a defenderlo a él en sus redes sociales, pero... Eh, yo realmente tengo mis reservas, yo pienso que los dos son abusivos. Si tú miras bien los videos podrás apreciar que hay violencia mutua, que ella goza con molestarlo, aparentemente ella hace cosas que, que lo irritan y los dos tienen un vínculo violento. Últimamente salieron en familia por los rumores a tratar de mostrarse como una familia feliz. Te invito a que veas los videos y comentes, me dejes en los comentarios qué piensas de esta situación y qué es tu opinión sobre esto. Y si Te invito a suscribirte y déjame saber si quieres que siga bajando más de este tipo de videos.